Oh, mm -mm. Eh, titulada eh, El agua en el corazón de la Agenda 2030 desafíos y acciones para frenar la crisis climática entonces hoy tenemos la suerte de que nos acompañan cuatro personas de, de muy distinto ámbito pero que todas ellas pues, están sobre, sobre todo sensibilizadas con el tema de, de la sostenibilidad eh, todo lo relacionado con el agua con, con el agua marina y el agua continente entonces os voy a hacer una Breve. Os voy a dar el perfil de cada uno de ellos pues para que los conozcáis muy brevemente. Eh, en primer lugar tenemos a Jesús, que os acaba de hacer la presentación de, del tema de la contaminación marina, que no lo he, no he presentado antes pues por, por no repetirlo. ¿no? Pues bueno, como os ha, os ha comentado, es oceanógrafo químico. Licenciado en ciencias químicas y doctor en ciencias del mar, eh, investigador del Instituto Español de Oceanografía desde 2007. Ah, déjalo ya ahí, Marta, porque si no... <risa> bueno, es simplemente que su principal... Mi currículum está... su so, bueno, o sea, principal interés ver. es, es eh, el tema de la oceanografía de las Rías, eh, plataforma de océanos adyacentes y, y lideras el tema de una línea de trabajo orientada al estudio de basuras marinas, marinas, ¿no? que es lo que nos has presentado. Por el otro lado tenemos a Javier Godínez, que ya os ha hecho también antes la presentación del proyecto de Sosa o Y bueno, él se presenta como un emprendedor social y lajero a tiempo completo, especialista en desarrollo de negocios turísticos con experiencia internacional y defiende que en el mundo no se cambia solo, eh, el mundo no se cambia solo con cómo mirarlo, ¿no? sino con la forma en la que decides vivir en él. Gracias Javier por estar aquí con nosotros. Y por otro lado tenemos a Rafael Seidt de WWF España. Él es el técnico de políticas del programa de agua de WWF y se declara un apasionado del agua y de la biodiversidad que depende de unos ríos humedales y los años Ante los retos complejos que plantean las relaciones humanas con el agua y los ecosistemas acuáticos, junto con la incertidumbre de llegar al cambio climático, pues dedica sus esfuerzos a crear un futuro sostenible para la naturaleza y las personas. Y ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito de la planificación hidrológica y la gestión integrada de puertas. Y por último, tenemos a Miguel Muñoz, que es el coordinador del proyecto Libera en SEO ambientólogo por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y posgraduado por el CSIC en energías renovables e hidrógeno. Y lleva 11 años trabajando, desarrollando, coordinando y ejecutando proyectos de sensibilización ambiental en el área de educación y voluntariado de SEO Bienvenido, Miguel. Bueno, pues ya una vez hechas las presentaciones, pues vamos a ir un poquito a comentaros cómo lo vamos a hacer, ¿vale? Yo voy a eh, hacer una ronda de preguntas, vamos a ver cómo vamos de tiempo, si podemos eh, hablar más o menos y al final de, de estas preguntas os daremos eh, paso al público por pues si tenéis alguna cuestión que plantear a los, a los ponentes, ¿vale? Entonces, bueno, voy a intentar ajustar el tiempo, eh, igual tenemos que aportar un poquito, pero bueno, vamos a intentar abordar todo lo que teníamos pensado. Bien, vamos a poner un poquito en contexto, eh, ya con las presentaciones que hemos visto iniciales, eh, ya creo que hemos entrado un poco en materia, ¿no? Pero bueno, para recordar, pues alguno se ha incorporado ahora mismo, bueno, pues que como hemos visto, eh, pues todas las actividades sociales y económicas de la humanidad dependen en gran medida del de agua, ¿no? y, sin embargo, pues, eh, 3 de cada 10 personas carecen de agua dulce eh, eh, y accesos a servicios de saneamiento eh, hoy en día. ¿no? Entonces, bueno, como hemos visto, el agua se encuentra amenazada por un montón de factores. Eh, pues, sobre todo hemos visto que hay un, hay un aspecto crítico que es el aumento de la población mundial, que, que nos va a determinar muchísimo eh, cómo vamos a poder proporcionar agua cuando cada vez que vamos a tener menos recurso disponible. Sector, hay sectores que también son muy demandantes de agua, como por ejemplo el sector agrícola, que cada vez pues, eh, es un consumidor brutal de agua, incluso eh, el tema de las sub, aguas subterráneas se pues, está viendo muy eh, eh, digamos, comprometido por el exceso, eh, la excesiva explotación de los mismos. Y bueno, eh, pues al final tenemos, eh, estamos consumiendo el agua a un ritmo tan rápido que no somos capaces de reemplazar el agua eh, disponible. ¿no? Entonces, esta escasez de agua, este contexto de escasez de agua, cada vez, además, es, eh, va a ser más crítico por el contexto del cambio climático, eh, mayores episodios de sequía, eh, mayores países donde va, existe y va a existir estrés hídrico. Eh, entonces, bueno, como veis, es un panorama un poquito desalentador y un poquito preocupante. no entonces, bueno, y por supuesto eh, no hemos tratado el aspecto ambiental, pero eh, también es, es, es fundamental, porque si nuestras eh, masas de agua, nuestros acuíferos no están en buen estado, no vamos a poder hacer uso de un agua de calidad y no vamos a tener agua para ese otro tipo de, de, de, de, de uso en el sistema productivo ¿no? y en el sistema de, de abastecimiento de las personas. Entonces, bueno, como hemos visto, pues todo el agua de planeta está interconectada, y, entonces, bueno, ahora vamos a intentar ver qué tipo de iniciativas o propuestas nos dan aquí los expertos para dar eh, soluciones a esta, a esta problemática. Entonces, bueno, en primer lugar, eh, tanto, hemos visto que tanto el agua continental como la marina eh, pues, eh, puede tener un enfoque, multienfoque. multi-enfoque, ¿no? Podemos verlo desde el punto de vista de las personas, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de, de la economía. Entonces, bueno, eh, me gustaría que nos contaras eh, cuáles son los retos más importantes que creéis que nos plantea el agua en la actualidad desde vuestro punto de vista, desde vuestro día a día, desde vuestro trabajo, eh, pues contarnos un poquito como dos o tres eh, dónde veis un poco el, dónde están las claves de, del problema, ¿vale? Por ejemplo, para empezar, Jesús, ¿y eres tú el que abre el turno de palabra. Sí, eh, bueno, a ser breve, pues, yo creo que os he explicado ahí en general el tema de los plásticos, pero bueno, el tema marino, la sobrepesca, es uno de los mayores que lo que sustituyó antes, Marta, y en general, el impacto de la actividad humana en los mares, ¿no? que va a ser una frontera de explotación de cursos minerales, todo tipo. Entonces, la presión es por todos Vale, muchas gracias. Eh, Javier, desde el punto de vista de las personas, desde el punto de vista de, de cómo resolvemos este problema de, de dar agua segura, que ya nos lo has expuesto en la presentación, pero bueno, dinos un poquito dónde ves los puntos críticos. Y bueno, una cosa clara es la creciente población, ¿no? O sea, somos más personas y el agua es el mismo. No, no, las moléculas de agua que existen en plantas son, son las mismas, ¿no? Entonces al final eh, no es un recurso que se pueda emplear, se puede limpiar con un proceso de sanización, pero eh, ese incremento es preocupante y sobre todo en lugares donde a lo mejor en España pues, vamos a tener plantas que van a limpiar el agua del mar y no tal, van a hacer cosas, pero en lugares donde no hay infraestructura para, para hacer nada. Yo creo que esa es la clave, ¿no? El crecimiento y la infraestructura ¿no? para tener agua segura. Gracias, Javier. Y Miguel, cuéntanos tú un poquito, porque tú eres, vamos, en lo que te has centrado en los últimos años es en el proyecto LIBERA, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, un poco, eh, desde tu día a día, eh, ¿dónde ves, dónde están las claves de, de este problema? Bueno, para empezar el proyecto LIBERA, para... Sí, ...un poquito. Es un proyecto que nació hace cinco años con el objetivo de intentar poner un poquito de luz sobre este problema, generar conocimiento para evidenciar que era un problema ambiental, no sería un problema estético, los residuos, a en la eran ¿no? eh, Tenéis los datos en la web, pero mediante unas metodologías móviles, eh, los voluntarios que van a recoger basura no solo recogen basura, sino que la caracterizan. con lo que ahora somos conscientes de conocer mejor qué tipología de residuos hay y cuáles son sus fuentes. En general, en Ríos, eh, en tierra y en mar, pero cambian un poquito el orden, pero el top 3 de residuos se mantienen, Son ser colillas, como uno de los principales, el número de ítems, plásticos, pequeños plásticos, envases y toallitas húmedas, lo cual ya nos dice también un poquito por dónde acuar, que, que lo tocaremos luego en el segundo bloque. Y en cuanto a los retos que yo creo que, que a los que nos afrontamos eh, se han comentado ya varios y creo que es un poquito también eh, extrapolable a cualquier otro problema ambiental, ¿no? Vivimos en un planeta con recursos finitos en los que hay evidencias científicas de que consumimos más recursos de los que el planeta es capaz de regenerar, y entre ellos el agua. Por lo que cambiar nuestro modelo de consumo es primordial. Antes hablabais de, de la capacidad o de la necesidad de abastecer agua potable a una población creciente. Hay que pensar que el agua no solo se consume mediante el uso de, de directo de beberlo de utilizarlo, sino que a la hora de con producir un pantalón, se tienen que regar campos de algodón, se tiene que producir el... De hecho, hay datos que, que hablan que el consumo, que no es el directo, es muchísimo más grande. Se estima que en España 140 litros más o menos se consumen por día y por persona directamente por los hogares, eh, mientras que simplemente en la dieta, una dieta normal, al día puede llegar a consumir hasta 6.000 litros, o un pantalón cuesta 2.000 litros producirlo. ¿no? Por lo tanto, volviendo a las tres R's, centramos en la primera, en la de la reducción reducir muchísimo el sí. consumo, a consumo mucho más eh, sostenible de productos duraderos y enfocándose en productos, por supuesto, que tengan menos consumo energético y menos consumo de agua en, esta, en, esta, en este caso. Muy interesante lo que, lo que planteas, como decimos, nosotros, enfoque. De y luego, por otro lado, nos quedaría Rafael Seif, que, bueno, hablarnos un poquito de vuestro trabajo dentro del programa de agua de WWF y, bueno, cuéntanos un poquito pues qué retos estáis viendo que hay que afrontar desde sobre todo de, de, desde el aspecto ambiental. Pues gracias Marta. Eh, la organización a la que yo pertenezco intentamos, vamos, la visión que tenemos es tener una relación distinta con la naturaleza para poder precisamente lo que apuntabais, ¿no? Esos límites del planeta respetarlos y encontrar otra nueva manera de relacionarnos. Hasta ahora el crecimiento nos ha nos ha sostenido y nos ha llevado hasta donde estamos en buena parte del planeta, en otras desde luego pero tenemos que cambiar porque hemos llegado a la conclusión y hemos llegado al punto de inflexión en el que no podemos seguir hasta ahora. Para mí el grito principal es salir de la miopía del día a día y pensar en que no somos únicos y no estamos solos. Entonces, si empezamos a pensar holísticamente en esta relación de los recursos naturales, incluido el agua, pues podremos plantear un futuro que es diferente, un futuro en el que cabemos todos y en el que podemos buscar soluciones no de usabilidad, sino de reducir el consumo y que sean perdurables en el tiempo. Y creo que ese es el reto mayor, ese cambio de relación con el planeta. Pues efectivamente, gracias Rafael. Eh, coincidís todos en que el sistema que existe hoy en día pues no es el el adecuado, ¿no? eh, Tenemos un crecimiento exponencial, producción exponencial, cada vez generamos más eh, material de usar y tirar, eh, y bueno, pues estamos llegando a un, un, un límite planetar, planetario, ¿no? Es decir, que ya eh, ahí estamos rompiendo el equilibrio, y que la naturaleza, efectivamente, bueno, pues eh, también forma parte de, del sistema, no la podemos maltratar, ¿no? Como como estáis contando, ¿no? Entonces, bueno, eh, aparte que hemos visto eso, que lo podemos analizar desde un montón de puntos de vista, el tema del agua también es, por ejemplo, un tema de salud, un tema fundamental, tener eh, agua de calidad. Eh, y, bueno, pues al final, eh, eh, pues como decíamos, ¿no? si, si tenemos menos agua, pues te, se producirá también menos, eh, habrá problema también para, para afrontar los problemas de, de hambre, ¿no? de mundo, o sea que es una, como una bola ¿no? interconectada que vemos que, que hay que cuidar. Entonces, bueno, os voy a hacer una segunda platera, una segunda pregunta, ¿vale? ¿eh? Desde vuestro punto de vista, eh, ¿qué actores, qué, qué entidades, qué personas, qué actores estarían implicados para poder dar solución a esos problemas que, que estamos poniendo aquí sobre la mesa? ¿no? La responsabilidad debería de recaer exclusivamente en las, administra en las administraciones públicas, los gobiernos, las empresas tienen un papel importante en este sentido. Eh, los ciudadanos como personas individuales tenemos algo que hacer. Tenemos, eh, ¿Podemos cambiar las cosas desde la sociedad, desde abajo hacia arriba? Eh, Darme vuestra visión. Eh, voy a empezar en este caso, por, mira, vamos a empezar ahora mismo. Ya que has terminado tu etapa, eh, toma la palabra y, y cambiamos el punto. Vale. Bueno, a, a veces a mí me pasa que cuando pensamos en todos estos niveles, casi uno se ve abrumado por el, por el marco en el que nos movemos. ¿no? Yo creo que en el contexto europeo, por ejemplo, tenemos un marco legislativo único en muchos aspectos, muy protector con el medio ambiente, incluso me atrevería a decir muy vanguardista en cómo cambiar esta relación y sin embargo los resultados que estamos viendo son lentos o, o no son tan, tan, tan satisfactorios como, como lo que nos gustaría. Yo que trabajo mucho en política de aguas, por ejemplo, creo que la propia directiva marco del agua es un elemento fundamental que si fuera aplicada con ambición y con convicción, pues tendríamos unos resultados diferentes seguramente y, y hubiéramos avanzado mucho más. Entonces, aquí digo con el papel de la sociedad y del de entramado, diría, el entramado social entre consumidores y productores en el que ambas partes tienen algo que decir, porque lo que consumimos no es más que el reflejo de lo que queremos. Y si queremos un planeta diferente, tenemos que consumir diferente. Y eso adaptaría también la producción. Queríamos saber qué es lo que necesitamos. Yo no creo que sea, que sea útil pedirle a todo el mundo que, que renuncie ¿no? a esta salud. Porque, por ejemplo, el agua es un elemento esencial para tener una salud dentro de, de lo que es la sociedad y no podemos renunciar a esos tratamientos a ese, a ese consumo energético para disponer de ese agua pero sí podemos renunciar por ejemplo a malgastarla podemos renunciar a utilizarla de una manera irracional o podemos renunciar a utilizarla de una manera que nos lleve a un consumo excesivo para luego tirarlo o dejarlo en el campo entonces creo que hay opciones dentro de esta sociedad que hemos construido en muchos contextos para hacerlo mejor. Y quiero pensar que es posible. Seguro que sí. Muchas gracias, Rafael. Eh, Miguel, por ejemplo, ¿cuál es tu opinión al respecto? Sí, yo coincido con lo que estaba comentando Rafa. De hecho, tomo lo, lo que ha comentado de dejar de ser miopes. Creo que es lo que tenemos que hacer. Eh, la responsabilidad de administraciones y la responsabilidad de empresas, por supuesto que la tienen y creo que ellos son conscientes. Me a centrar más en la responsabilidad del individuo porque creo que a veces ¿No? nos dejamos desempoderar en este sentido y no somos conscientes del poder que tiene un individuo máximo en una civilización democrática, ¿no? donde el poder reside en el pueblo eh, una vez que somos conscientes de que el sistema de consumo que tenemos es insostenible y no es ideológico esto es importante, el otro día leí que en Estados Unidos en las encuestas que hacen, una de las cuestiones que miran para ver si eres republicano o, o demócrata es si crees en el calentamiento global o sea, ha llegado a un punto en el que parece que defender estas ideas es ideológico, es anticapitalista, es de izquierda, cuando es, es ciencia, es... nadie duda cuando yo tiro un boli de que las leyes de Newton me van a hacer predecir dónde va a caer, ¿Por qué dudamos que las leyes, mismas leyes y el mismo método científico se va a equivocar en el cambio climático o en la escasez de recursos. Una vez que perdemos esa miopía y somos conscientes de que esta crisis nos afecta a todos y que tenemos que hacer que esa, casa, esa ciencia que estudia la casa, que, que es la ecología, tiene que compaginar con la ciencia que distribuye los recursos de la casa, que es la economía, que no puede ir separados, sino que tiene que ir de la mano. Una vez que somos conscientes de eso, nos daremos cuenta que cuando vamos al súper no vamos a elegir un champú no sé, porque lo patrocine Messi, sino que a lo mejor lo elegiremos porque sea duradero, o tomaremos decisiones que harán cambiar los modelos de consumo y a la hora de votar, votaremos aquellas elecciones, aquellas propuestas que propongan iniciativas que vayamos enfocadas hacia un desarrollo sostenible, por lo que... Primero, crearnos que esto es una emergencia real, porque lo es, ser conscientes, difundirlo y, y cambiar la estructura de la sociedad un poquito más desde abajo hasta arriba y no tanto desde arriba hasta abajo. Y con esto termino, creo que muchas veces las, las ONGs ambientales pecamos un poquito de dar estos discursos de pues tienes que cerrar el bifo, tienes que coger la bicicleta, que sí, que por supuesto son útiles y tienen que sumar, pero tenemos que ir mucho más a la raíz del problema. Porque tanto el calentamiento global como los residuos, como la escasez de agua, no son el problema, es el síntoma del problema. Y el problema es una sociedad en la que nos hemos construido, donde consumimos más recursos de los que genera el planeta. Bueno, muy claro, Miguel, tu postura. Javier, ¿cuál sería tu punto de vista? ¿Quién, ¿Qué actores estarían Yo creo que en parte de la solución? La, la responsabilidad es compartida, totalmente. O sea, por una parte, de las administraciones, las empresas pero también muchas veces subestimamos el poder de la demanda y el poder de la compra. Cuando tú un producto o una marca que sabes que es sostenible, estás haciendo, por ejemplo, que esa marca pues, pueda producir más. Y poco a poco ese cambio se puede ver en la sociedad, ¿no? y sobre todo apoyando a emprendimientos que de verdad te hacen las cosas bien, ¿no? y emprendimientos que intenten pues, ser se con el medio ambiente y que su actividad pues, no, económica no, no tenga un impacto negativo. Por desgracia, es complicado, ¿no?, porque incluso muchas veces el consumidor no tenía la información necesaria o hay mucha información que, entre tanto, información pierde un poco ¿no? Pero yo, así resumiendo, diría que es una responsabilidad compartida y que cada persona, su, cada individuo, pueda hacer una, algo, algo al respecto y, y es una cosa que por desgracia se subestima. ¿no? Eh, gracias, Javier. Eh, y Jesús, por último, cuéntanos tu, tu sí tu Bueno, yo creo que bastante similar a de ellos, hasta eh, eh, que estamos todos en la misma sintonía, no sé si somos republicanos o no, no, pero bueno, vamos a hacerlo ahí. Eh, pero sí que, por ejemplo, el, el consumidor tiene poder, sí, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo que a mí ya se me va un poco, y analizo en el supermercado, tú tienes el azúcar de plástico y papel. La diferencia de precios es son dos, tres célticos, ¿no, es que? no estamos hablando de que sea doble de precio, y, y la gente lo está cogiendo en plástico. A mí lo, yo no voy a adoctrinar a nadie, ¿vale? Y a enseñar a la gente lo que tiene que hacer, o a muchas actividades de educación, colegios, etc. Pero quiero decir que hay que tomar medidas legislativas. ¿Usted quiere una bolsa de plástico? Bueno, pues lo voy a poner. el triple lo que vale la bolsa de plástico que hago comparado a la otra. Otra cosa, la frutería. Yo soy de los pocos que llevo esas mallitas de tal, a veces me la olvido, porque es que el, el, lo que se nos fomenta es que usan una bolsa biodegradable. O, no, es que el tema es que, con menos recursos, Te vas a esa maguita, si en vez de ser gratis, tú pones 10 céntimos en cada de esas bolsitas para meter cuatro manzanas, habría cambio realmente. Pero no podemos dejarlo todo en... Parece que hay una gente que va a salvar el mundo y otros que lo van a, van a cargar. <risa> y no es así tampoco, exactamente, claro, porque si un supermercado te ofrece esas opciones, será que sean sostenibles, como ellos te las venden a veces, pero que que será un balance entre las ambas soluciones. Y os pido disculpas porque en cinco minutos me no voy a ir, y lo siento. Bueno, sí, te, eh, te disculpamos, Jesús, que pierdes el avión. Eh, gracias por haber compartido con nosotros este rato y bueno, continuamos luego el debate. Gracias a todos. Bueno, pues efectivamente habéis dejado muy claro que, que bueno que la responsabilidad es un poco de todos, tanto a nivel político, las, la legislación normativa debe de aplicarse y, y, y generar normativa nueva que, que nos incite a consumir menos y, y a reducir. Eh, que tenemos que dejar de ser miope, verdad, eh, que el poder individual también es importante, que el consumo responsable es un poquito el centro de, de la solución y que tenemos un... hay que aplicar las cosas con ambición y ser conocedor un poco de todo pues, para poder obtener eh, soluciones. Entonces, bueno, eh, vamos a pasar a la tercera pregunta. Es una lástima que se haya tenido que marchar Jesús, pero bueno, el eh, tiempo manda. Eh, nosotros nos vamos a tomar un poquito... Más relajadamente, ¿no? aunque me parece que Miguel también tiene que ausentarse, pero vamos, vamos bien de tiempo. Entonces, bueno, eh, quería plantearos otra cosita, eh, una tercera cuestión. Claro, eh, vamos a hacer una, un ejercicio de imaginación. ¿no? Vamos a imaginarnos el, el mañana, nunca mejor dicho en el lema de, de, este, de este evento. Eh, ¿Cómo será 2030? si realmente no aplicásemos ningún tipo de medida, eh, dijéramos, nos dejásemos llevar un poco por la inercia, ¿no? como estamos ahora mismo, como un poco lo que estamos comentando desde el, del, de la COP26, ¿no? o sea, que este, pasan, pasan las COPs y esto sigue igual y seguimos la inercia, ¿qué efectos vamos a tener sobre el tema del agua, desde vuestro punto de vista, vuestra experiencia, si no hiciésemos nada eh, de ahora a 2030? Entonces, bueno, os voy a pasar la palabra primero Miguel, venga, cuéntanos. Eh... Bueno, más allá de la opinión personal que, que pueda tener en temas de agua, que tampoco soy experto, lo que sí que hay ya son evidencias de que si ahora mismo hay una de cada tres personas que tiene escasez de agua, de que a 2050 seguirá seguir así serán una de cada dos. Es decir, la mitad de la población no tendrá acceso a, a un bien tan indispensable, como se ha planteado ya en su ponencia, como, como es el agua. ¿no? Eso nos tiene que hacer reflexionar un poquito pues, de, de lo que veníamos diciendo. Y en cuanto al, al uso más cotidiano que podemos hacer, los que tenemos el privilegio de vivir en países eh, como, como el que tenemos, donde tenemos esa disponibilidad tan fácil del agua y tan barata, evidentemente yo creo que se encarecerán los precios del agua, afectando a aquellas personas que tienen menos recursos, por lo tanto a, a poblaciones mucho más vulnerables, y, por supuesto, se encarecerán todos aquellos productos que requieran de recursos eh, hídricos en, en su producción, igualmente afectando de forma desigual a una población de Has sacado un tema muy interesante, que es el tema de, del precio del agua, ¿no? que al final bueno, pues también te percute mucho en cuánto gastamos o cuánto consumimos de agua. Entonces, eso también va a ser un tema importante abordar en, en, en los próximos años. Eh, bueno, cuéntanos tú, Rafa, entonces, eh, ¿cómo lo ves? ¿Cómo será 2030 si no hacemos nada? No soy muy amigo de hacer predicciones porque yo tengo la impresión de que vivimos en un momento en que tenemos más información que nunca y somos peores haciendo predicciones. O sea, antes a veces levantaban el dedo y pensaban, bueno, vamos a ver qué pasa en 20 años y tiraban para adelante. Y ahora tenemos una plétora de evidencias científicas, datos, seguimiento, en particular sobre el agua, que es lo que más conozco mejor que nunca, y somos incapaces de, de, de ver qué es lo que va a pasar mañana. Entonces, si seguimos como hasta ahora, desafortunadamente en el contexto europeo en el que estamos, pues la imagen no es muy diferente a la que tenemos. ¿no? Ahora mismo casi la mitad de los ríos, humedales, estuarios, incluso las, las playas y las zonas costeras no alcanzan los estándares que nos habíamos puesto hace 20 años para decir bueno, hemos llegado a un equilibrio de uso racional y de conservación de la naturaleza. ¿Por qué no hemos llegado hasta entonces? Pues realmente porque no hemos aplicado medidas con ambición y con, y con voluntad y con con compromiso para que eso se cumpliera. Y si no hemos llegado a ello es porque ha habido otras inversiones que han sido prioritarias. A mí me preguntan a veces, cuando se pone en un plan hidrológico, por ejemplo, la construcción de una presa frente al seguimiento de todos los ríos, de toda una demarcación y durante seis años. Pues es que el coste de una presa es... 100 veces superior a lo que cuesta hacer ese seguimiento y establecer unos objetivos y poner otro tipo de medidas. Y sin embargo se siguen estableciendo. Con lo cual yo creo que estamos en un momento en el que es una oportunidad para el futuro decidir qué es lo que queremos hacer. Ya tenemos la experiencia del pasado y espero que seamos lo suficientemente inteligentes para saber lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal. Y con eso tener mejores decisiones en el futuro. Porque si no, da igual que pongamos 2030 o 2050, lo que nos vamos a encontrar es un mundo más incierto, más difícil y más estresado. Y yo en mi día a día ya vivo estresado con las prisas. Así que imaginemos si tenemos más dificultad para algo que damos por hecho como el agua, para acceder a ello y disponer de ello de una manera tan fácil como hasta ahora. Creo que eso es un problema que tenemos. Se pone un panorama un poco crítico. Bueno, y Javier, cuéntanos no, por un poco cómo ves, ¿cómo ves ese escenario 2050. Muy desigual. Si no hacemos ¿Sí nada, si no, vamos a un mundo más desigual todavía, donde las personas que viven en... que además, como son las personas de los países industrializados, se consumen mucho más recursos, eso es lo que están haciendo que, que, bueno, que, que el agua no esté disponible para todo el mundo. ¿no? Y veo también eso porque... Al final, la, el agua como tal se puede solucionar el acceso, y ya hay países que son pioneros. Eh, por ejemplo, Singapur. El agua que usa el agua embotellada la produce de, del baño. Es el agua con pipí, con caca todo. La limpia, la procesa, limpia cada molécula y produce agua embotellada. Claro, esa instalación cuesta muchísimo dinero. Singapur, bueno, se lo puede permitir. Después, por ejemplo, está el caso de Emiratos, que también lo que están haciendo es una cosa tan loca como plantar nubes. O sea, están tirando sal en, en la atmósfera y con eso comienza la novedad. Y están haciendo que llueva en el desierto y el bajo, como saben dónde va a llover, han puesto una presa. Y eso, claro, económicamente hablando, se lo pueden permitir. Pero si no hacemos nada, los países de ingresos altos, que gran de agua, se vayan consumiendo, y los países de ingresos bajos, pues tendrán una vida mucho, mucho más desigualdad. O sea, mucho más desigual. Si no tendrán acceso a las mismas oportunidades, mucho menos. ¿no? Cada vez peor. Pues, ¿no? Sí, iremos al panorama que planteáis, ¿no? es un mundo cada vez más desigual, donde los que tienen más van a seguir teniendo más porque van a buscar alternativas con mucho, de mucho coste, incluso por ejemplo la desalación de agua de mar, que es muy contaminante. Eh, pues lógicamente los países de, la zona de los países árabes pues, como tienen dinero invierten en desaladoras y, y, y consumen unos unos cantidad de litros al día brutales por persona porque no tienen esa, esa mentalidad del ahorro y bueno, por otro lado, también, pues eso, eh, el tema de subida de precios, eh, que también incentivará eh, el tema de desigualdades, los, el medio ambiente cada vez más deteriorado, porque no se estará invirtiendo eh, y, y no se estarán aplicando las medidas que existen y que conocemos de sobra para mejorarlo, es decir, que, que vamos a ir pues eso, a un mundo más desigual, más incierto. Y bueno, sin duda, bueno, pues plantáis este esta escenario un poco de apocalipsis, entonces vamos a pensar. En positivo. ¿no? Vamos a cerrar ahora esta ronda de, de preguntas eh, planteándonos todo lo contrario. Es decir, vamos a pensar, como dice el eslogan de este evento, ¿no? que mañana empieza hoy. Entonces, eh, ¿qué se os ocurre? Eh, ¿Creéis que estamos a tiempo, en primer lugar, de cambiar esta inercia? Es decir, todavía podemos actuar. ¿no? ¿Y que, qué deberíamos hacer pues, para frenar este avance? Que, estamos, eh, que estáis planteando este escenario y qué soluciones podemos buscar hasta crisis de la humana, no Es decir, plantear, lanzarme dos o tres ideas, pues, eh, atacaría el problema por aquí. ¿no? Y sobre todo, obviamente, eh, hay que pasar a la acción. Esto ha quedado muy claro, porque si no, para terminar, cuéntanos cómo, qué soluciones ves para, para pasar ya a la acción y que no lleguemos a esto. Yo creo que casi todas las soluciones pasan por un cambio de conciencia global que, entre todos, pues, seamos conscientes de lo que está pasando, que todas nuestras acciones eh, obviamente tienen un impacto en el medio ambiente, en la economía, en la sociedad y que intentemos hacer cosas para, para que ese impacto pues, sea el mismo posible. ¿no? Yo creo que si todo el mundo fuera un poquito más responsable, eh, al final ese panorama del, del escenario del, del 2030, pues sería, a lo mejor, pues, el 2080 Llegar, vamos a... O sea, estamos en el 30, o sea, la población está creciendo y el impacto que se le hace el planeta para ser cada vez mayor, ¿no? Pero todavía estamos a tiempo de cambiar y sobre todo eso, siendo conscientes de que cualquier, toda acción tiene un impacto. Entonces, o sea, no quiero tampoco dejar la responsabilidad solamente de las personas, pero también las personas son las que dirigen a los gobernantes. Entonces también es un poco, un poco por ahí, ¿no? Creo que hace falta cambios estructurales importantes y de conciencia. Gracias, Javier. Miguel, ¿cuál es tu postura? <risa> Uh, es muy complicado, estoy eh, haciendo la, la, la pregunta del millón, ¿no? Pero bueno, vamos bueno, a por lo menos dos ideas que, por las que empezar a trabajar al final, o sea que... Sí, yo creo que una vez que tomamos conciencia de que es una realidad, que va a pasar, cuanto, cada segundo que tardemos en empezar a trabajar es un segundo que estamos perdiendo, ¿no? Y en ese sentido yo trabajaría en todos los campos posibles, habidos y por haber, no me dejaría ninguno fuera. Aquí se ha planteado alguno, la tecnología. La tecnología es verdad que durante los últimos años ha sido capaz de resolver problemas de la sociedad, y estoy seguro que será un aliado más para resolver este problema del agua y el de muchos otros. Ahora, no tenemos que ser tecno-optimistas hasta el punto de pensar que será la única cuestión que nos va a hacer en, en la panacea que solucione todos los problemas que tenemos, ¿no? Pero por supuesto desde los estados invertir en investigación, en desarrollo, en innovación, en ciencia y en, y en intentar buscar soluciones tecnológicas que hay un gran campo y un gran nicho de trabajo ahí todavía por explorar desde un punto de vista más social y más individual, pues ya un poquito lo que hemos dicho hasta ahora, ¿no? El, y tener en cuenta en que cuando estamos hablando de todos estos tipos de problemas, hay un término que se llama que es el cambio global, que ya no es cambio climático, ya no es el problema de la deforestación, ya no es el problema del agua, sino que todo forma parte de un mismo problema. Entonces, en el momento en el que tengamos en cuenta que cualquier acción que nosotros tenemos que hacer es en pos de la sostenibilidad individual y colectiva, tenemos que buscar hábitos sostenibles en todas las facetas. Porque justo lo que estábamos comentando, si tú colocas una desalinizadora por ejemplo, queriendo solucionar el problema del agua, posiblemente busques otro, generes otro problema mayor en la energía que necesitas consumir o en el uso de combustibles fósiles. ¿no? Entonces, buscar soluciones que sean, desde un punto de vista, mucho más eh, holísticas, de, ambientalmente sostenibles, que pasan, insisto, pues por tener una vida mucho más como se tenía antes, básicamente. Una vida donde eh, la economía no se basa en el consumo, donde nuestra felicidad no se basa en comprar 27 prendas de ropa, donde los regalos sean regalos que tengan que ver más con experiencias de comprar materiales... Todo ese tipo de cuestiones que parecen chorras, y si lo hacemos cada uno de los, de los faltantes, pues, por lo menos a corto plazo, pues, estoy seguro que conseguimos reducciones de, de impactos ambientales muchísimo más grandes, que las que podemos generar con conceptos como economía circular o desarrollo sostenible, que al final es perpetuar el sistema, pero buscando una solución en el último eslabón, como es el reciclaje, o como, que como bien indicaban, creo que, que debe ser el último de los, de los eslabones que surgen. Y terminando con esto, que me parece interesante porque la, la regla de las tres R, que es la famosa regla de reducir, reutilizar y reciclar, se nos enseña y se nos, se nos, se nos presenta como si fuera una alternativa de escoger cualquiera de las tres, y esto haciendo bien cuando no es así. La regla de los tres R viene de, de un mandato europeo, de una directiva del 97 que eh, obliga a los estados que pongan en marcha medidas con una jerarquía en la gestión de residuos, en este caso. Y esa jerarquía es priorizar la reducción. Claro, ¿por qué no se prioriza la reducción? Porque tocas hueso con lo que es el sistema de consumo general que mueve sectores económicos es un problema global complicado de solucionar, pero tenemos que ser conscientes que la reducción está puesto ya desde un mandato europeo como una de las como la primera prioridad a tener antes que la reutilización o, o el reciclaje. ¿no? Que no se nos tiene tanto la boca de las otras R's y pues, no hay mejor residuo del que generas, no se sí. genera. Bueno, efectivamente, voy a hacer un inciso porque ya he sacado el tema de lo de las tres R's. Que el otro día escuché precisamente el concepto de las cinco R's, que añade dos R's más al principio del proceso que sería repensar, primero repensar si lo que vamos a hacer, cómo vamos a actuar, eso es acorde con el contexto ¿no? y con, con el, el, el reducir el, el uso de, de ese bien o ese servicio que vamos a, que vamos a hacer y eh, reusar, o sea, eh, eh, repensar, reusar y ya luego las, las tres R clásicas, ¿no? o sea, que, que me, me parece muy interesante porque le da, le da ese enfoque también un poco de eso de antes de usar algo, Vamos a ver si efectivamente eh, lo vamos a necesitar, ¿no? o sea que me gustó esa idea. Y ya por último, Rafa, eh, Rafael, por favor, cuéntanos eh, por dónde atacamos. Bueno, yo coincido pues, con mis compañeros en el, en el hecho de que hay fórmulas ¿no? y que tenemos... Eh, o sea, yo, yo me declaro insumiso del apocalipsis ambiental y me declaro insumiso del alarmismo de, de decir mañana moriremos todos. No lo creo. O sea, creo que todavía estamos a tiempo, creo que tenemos capacidad para repensarlo y que además es un futuro ilusionante y motivador el cambiar la forma de hacer las cosas. Pero para eso necesitamos ingenio. Y no me refiero a ingenio para hacer mejores soluciones tecnológicas solo, sino ser ingeniosos para cómo vivir en un mundo en el que podemos relacionarnos de otra manera, tanto entre nosotros, como las personas, como con la biodiversidad. También creo que necesitamos... Ser honestos y ser capaces de reconocer nuestros errores, como decía, con los datos que tenemos ahora. Y repensar precisamente en esa regla, ¿no? De volver a volver a pensar sobre lo que hemos hecho hasta ahora y a dónde nos ha llevado. Y si somos capaces de ser honestos, también me gustaría pensar que somos capaces de ser humildes y justos con nosotros mismos. Porque... Yo quiero ir del planteamiento de que el enfrentamiento es entre lo que tenemos y lo que es el planeta. No es verdad. O sea, el planeta sigue siendo lo mismo y nosotros formamos parte de ello. Y mientras pensemos que podemos doblegar lo que tenemos y hacerlo a nuestro antojo, pues estaremos creando soluciones siempre enfocadas hacia nosotros mismos. Si empezamos a mirar al planeta como nuestra casa común y empezar a pensar en ese bien común, yo creo que somos capaces de llegar a soluciones que nos complazcan a todos. Y quiero pensar que es así. Hay que ser positivos, claro que sí. Esa es un poco la idea de, con, la que nos, con, con la que nos deberíamos de ir de aquí, ¿no? Pero bueno, eh, para ir cerrando ya la mesa, ¿no? bueno, pues eh, sin duda bueno, estamos en, a tiempo ¿no? de resolver esta, esta gran crisis de agua que se nos avecina y, y, la, y la que estamos ya viviendo, de hecho, eh, en ella. Eh, pero claro, que tenemos que actuar ya, tenemos que actuar todos, desde todos los niveles, eh, desde el ciudadano, eh, que se genere esa demanda, eh, esos, eh, como consumidores eh, de que hay que cambiar el, el sistema modelo de sistema, ¿no? Y bueno, pues que, que soluciones existen, tanto tecnológicas como de, de otro tipo, de, de, de plantear las cosas de otra manera, ¿no? De aprender del pasado para no repetir errores que, que ya conocemos. Y bueno, pues que hay que tomar la determinación, ¿no? Pasar a la acción y entre todos, pues seguramente eh, tendremos un escenario mucho mejor del que planteabais si no hacemos nada. ¿no? Y por mi parte, pues eh, si queréis, eh, por parte del público, hacer alguna pregunta a los ponentes, pues eh, adelante sí, hay una persona por ahí, lo que pasa que no sé cómo lo vas a hacer, no sé si hay micrófono. Mira, nos vienen ahora con asistencia para micro. Muy bien, Eh, bueno, primero agradecer por la presentación porque ha sido muy interesante y luego lo que me gustaría decir es que eh, yo siempre cuando vengo a este tipo de conferencias o leo algún libro, siempre dicen hay que pasar a la acción y demás y bueno, yo soy ingeniero y lo que me pasa es que cuando entro al mercado laboral, parece ser que lo único mi mejor opción es ponerme a trabajar en una consultoría y todo este... Todo este esta importancia que, que veo que hay que darle al problema del agua pues no lo veo por ningún sitio igual en Holanda o en algún país así como más, más alejado y me gustaría preguntaros eh, si podríais darnos por lo menos un indicio de en qué sector o, o qué tipo de trabajo podríamos tener para ayudar a, a la problemática del agua. Yo, yo te diría que te necesitamos a ti, que necesitamos a gente que quiera hacer las cosas de otra manera y gente que tenga que enfrentarse a, a veces al corporativismo de decir somos esta gente, hacemos estas cosas y lo llevamos haciendo siempre. Entonces no te diría que necesitas irte a otro país, te diría que necesitas meterte en esa consultora, trabajar justo precisamente en esas soluciones que necesitamos y decir que tú no quieres hacer las mismas presas que se hacían hace 50 años, cuando lo que se buscaba era repoblar el campo para regar. Tú quieres hacer otra cosa. Y quieres hacer otras soluciones que nos lleven a tener agua para todos, en cantidad y calidad suficiente. Y además es que hay veces que, que da la impresión de que caemos en el desánimo de lo que ya hemos hecho, cómo no vamos a dejar de hacerlo, ¿sabes? Y, y creo que ese es el error, que hay que tener más ingenio y menos papel más, más humanidad en ese sentido. Porque los empleados nos demostramos que podemos enfrentarnos a la, la vez Y lo que pasa es que necesitamos hacerlo de una manera más honesta y más humana, sinceramente. Sí. Miguel quería comentar también. Por puntualizar un poco, eh, muy de acuerdo con lo que decía Rafa, hay un dentro del mundo ambiental siempre se dice que dentro de. En temáticas ambientales, trabajo hay muchísimo. lo que no hay es empleo. ¿Por qué no hay empleo a todo el trabajo? Sí, Todos los que estamos aquí proponemos cosas que hay que hacer, nos salen millones de cosas que hay que hacer, eso es trabajo. Lo que no hay es empleo, ¿por qué? Porque no hay nadie que esté dispuesto a pagar, por eso eso es lo que hay que cambiar. Hay que cambiar las prioridades. Cuando tú comentabas de la posibilidad de ir a Holanda, ¿por qué en Holanda sí si hay empleo en esto? Porque hay un partido verde, un ejemplo, desde las políticas, donde cuando tienen que decidir qué prioridades, en qué prioridades invertir o en dónde dirigir la economía del país, han decidido que eso es una prioridad. Por lo que una de las cosas que podemos hacer entre todos es decidir que nuestro país o nuestra sociedad, prioritariamente, el agua es una cuestión que, que nos preocupa. Y eso generará empleo, porque trabajo hay muchísimo por hacer. No sé si alguien más quiere intervenir. Eso sí. es. Sí. Sí. Yo quería hacer dos preguntas, ¿no? La primera, bueno, Marta lo explicó en su presentación, pero bueno, es una pregunta para, para el, toda la mesa, ¿no? Eh, vosotros habéis mencionado la importancia que tiene la perspectiva de género en todo el tratamiento del agua. Considero que no existen suficientes estadísticas que aborden esta temática con perspectiva de género, lo cual hace difícil elaborar un mapa de recursos y realmente cuál está siendo el impacto de género en el uso de ese recurso. Quería saber un poco vuestra opinión sobre este aspecto y qué pensáis a qué se debe. La segunda pregunta tiene que ver con el proyecto del agua, con el chico que presentó el proyecto del agua. Disculpa que no me acuerdo ahora tu nombre, pero, Javi, pero has mencionado... Yo quería saber si has tenido algunas dificultades, eh, como has mencionado en determinados países, ¿no? Para implementar este tipo de proyectos, si te has encontrado con algún tipo de obstáculo, bien sea social o político, y has mencionado eh, la posibilidad de, de Venezuela, ¿no? Entonces quería saber si mmm, ya tenías alguna zona en concreto y bueno, y enlazar un poco esa misma esa misma pregunta, porque Venezuela es un país que tiene una geografía bastante compleja, ¿no? Y si tenías alguna zona en concreto para la aplicación de este proyecto. Muchas gracias. Pues si quieres cuando yo. Eh, bueno, lo de Venezuela tenemos gente del equipo que es de Venezuela, de Caracas, y queremos, por supuesto, pues llevar los filtros en sea posible. Nosotros intentamos trabajar en los países donde es más sencillo. Bien, por eso, por ejemplo, más empezado en Latinoamérica y no en África, que es quizá más necesario. Lo que pasa es que eh, cada vez que llegue de un proyecto pues requiere, requiere una inversión de tiempo, eh, si les llegamos al ecosistema es más eh, favorable a poder hacer la implementación de los, de los filtros. Pues vamos por ahí un poco. ¿no? De Venezuela, por ejemplo, sabemos que es necesario, sabemos que es un problema muy importante y además hay mucha injusticia en ese sentido, pero vamos a tener que esperar a que la situación política, como por ejemplo, sea un poco más, más estable y a partir de ahí pues, pues miraríamos a ver cómo, cómo se puede hacer. ¿no? Eso estamos hacer sí no, en relación al tema que planteas de, de la desigualdad del problema del, del tema del género en el agua en el agua pues eh, fundamentalmente los organismos internacionales tipo UNESCO tienen un programa específico que trabaja sobre esa temática eh, claro, está muy centrado en, en países en eh, vías de desarrollo. Que bueno, pues eh, eh, está muy polarizado este tema. Las mujeres son, recae toda la carga, la responsabilidad de la gestión del agua en, su, en sus familias. Eh, y esto, claro, obviamente les está eh, discriminando porque no están pudiendo hacer otro tipo de actividades en su día a día, porque su responsabilidad es, es, es buscar agua en su día a día. Entonces, eh, se están haciendo muchos programas eh, a nivel pues eso, eh, internacional, ya te digo, de organismos de, de, de como UNESCO, eh, Naciones Unidas tienen también un programa específico de, de igualdad de género en el sector del agua. Eh, no conozco los detalles de las cifras, pero sí que, por ejemplo, el tema de, de pobreza menstrual, también muy relacionado con el acceso al agua y al saneamiento, eh, se está trabajando mucho últimamente, es decir, hay mucho, eh, mucho avance tema, pero no sé qué tipo de detalles quieres conocer estadísticas, datos eh, si quieres luego te comento dónde podemos consultarlo, ¿vale? Eh, pues eh, me encantaría seguir aquí charlando pero hemos llegado al, al momento de, de cierre de, de esta mesa de debate, entonces eh, para resumir en una sola frase pues actuemos ya, todos y todas y seamos pues parte del cambio, ¿no? para que para que mañana pues se eh, presente un escenario mucho mejor del que se por si no, si nos quedamos paralizados por el miedo por el, la ansiedad y todas estas cosas que últimamente se llevan tanto ¿no? y muchísimas gracias por vuestra asistencia y nada damos por concluido el foro del agua y esta mesa redonda y gracias a los ponentes por haber sido tan amables de compartir esta mañana con nosotros